Buenas tardes, este es el Vilata Informe, el informativo semanal de la vida. La primera noticia es obviamente la fiesta mayor de la universidad, a la que fueron la mayoría de los vilatanos. No eran ni las 12 de la mañana y ya se escuchaba la música alta en algunos pisos. Los bilatanos empezaron a bajar alrededor de las 3 de la tarde con destino a la Rambla Norte, donde estaban las paraditas de las diferentes facultades. Conforme caía la noche, la zona de la Rambla se llenó de estudiantes que escuchaban los temas de los grupos de Lighters, Plat, Plat, Alphénic y Chronix. La música iba acompañada de algo de comida y de mucha bebida. Los conciertos terminaron a las 11 y los últimos bilatanos volvieron alrededor de las 2 de la mañana a casa. Según la UAB y los propios ferrocarriles catalanes, la afluencia de público fue similar a la de otros años, con un cálculo estimado de algo más de 20.000 personas. Lo que afortunadamente fue muy diferente a otros años fue la limpieza del campus después de la fiesta mayor. Tanto la plaza cívica como la Rambla Norte amanecieron prácticamente limpias, aunque con cierto olor a cerveza y sangría. Los ferrocarriles catalanes se saturaron alrededor de las once y media de la noche por la gente que se quería marchar y con el que sería el último tren. ¿Y qué tal la fiesta? Muy bien. Empezó a 6 pm, y drinking a lot. Y estuvo muy bien, a mí la verdad me gustó, pero más floja que otros años, la verdad, eh. Me uh, really gusta la atmósfera, el ambi ambiente. La fiesta en sí, bastante bien, mejor que el año pasado. Fue una locura única. Bueno, ¿cómo fue el movimiento con, eh, en la fiesta mayor? Ah, sí, por muchísima gente. Hubo bastante movimiento, vino yo que también fue un poquito menos que el año pasado, pero bueno, de todas formas se lió, se lió gorda, se lió parda también. ¿El producto estrella? Cerveza, evidentemente, una cerveza. Bueno, seguimos adelante con la segunda edición del Mercadillo de Segunda mano de la Vila con nuevo local, la Sala K. Se trata de un mercadillo de segunda mano en el que puede participar cualquier vilatano y que generalmente se celebra una vez al mes. En el mercadillo de este mes pudimos encontrar libros, ropa, comida y objetos varios. Pero había otras iniciativas además del mercadillo ese día. Un grupo de vilatanos ha empezado una campaña de recogida de firmas para que se permitan las mascotas en la villa. Más de 200 personas ya han firmado el documento. Bueno, nosotros lo que queremos es que se puedan tener animales a la vila pero con una serie de condiciones y que también se pueda cuidar el contrato si quieres animales o no animales igual que es vos y si quieres fumador o no fumador Entonces estas condiciones las deberíamos acordar entre todos y estamos recibiendo firmas, porque más de 200 pero hemos llegado a más de 1.000 y creemos que podemos hacerlo porque de momento nos firma a todo. y si lo queremos firmar os iremos avisando a 3 o 3 horas Veremos si sale adelante la iniciativa. Cambiado de tema, la vila ha recibido sus últimos Erasmus del semestre la semana pasada. Pues normalmente otros años rondábamos entre 150-200 personas más o menos, llegaba a 200 como máximo, y este año estamos casi en 300 personas, unas 290. De programas de intercambio, y la subida, bueno, es porque siempre se quedaba gente en nuestra de espera, nunca podía entrar toda la gente que lo solicitaba, y este año, pues como de los estudiantes de grado normal, los que no son de intercambio, ha habido un poco de bajada y no ha, no ha solicitado alojamiento tanta gente, pues ha dado más margen a los estudiantes de intercambio, para que no se queden ¿Cómo van los dos primeros meses de vida? va ah, súper bien, lo pasé hasta ahora, lo pasé genial aquí. La gente, la universidad, la gente que encontré, todos los estudiantes internacionales y algo, la gente de, de local, ¿no? Y lo pasé súper bien, el clima me gusta mucho aquí porque en Italia hace mucho más frío. También esto me gusta de, de Barcelona, de la Vila. Y por eso que quiero, quiero quedarme aquí más y alargar el, el contrato de Erasmus y para quedarme aquí hasta julio porque hasta ahora súper bien, genial, perfecto. El Erasmus tenéis que todos que hacerlo porque es una experiencia increíble. Y aún hablando de Erasmus, estos fueron a PortAventura el pasado domingo, donde el tiempo fue un condicionante importante de la salida. El 80% de las principales atracciones de PortAventura estuvieron cerradas hasta las 5 de la tarde debido al exceso de viento, entre ellas las montañas rusas Dragon Khan y Shambhala. Pero esto no impidió que los piratanos excursionistas se lo pasaran bien en el parque, puesto que estos aprovecharon las atracciones que sí funcionaban y los espectáculos. La próxima salida del Club de Residencia será el partido del Barça contra el Granada, al Camp Nou, el sábado 23 de noviembre. Cambiamos ahora los deportes con Alejandro Mendoza. Esta noche a ver si conseguimos la victoria con un poco de toque y sobre todo jugando un poquito a la contra. Y a ver si, si conseguimos la victoria o al menos el empate para conseguir el primer punto de la temporada. ¿Creéis que la veteranía os puede jugar un factor a favor? sí. Nosotros somos gente más mayor y estos son chavales que son muy rápidos, pero conseguiremos pararlos esta noche. No habrá ningún problema. El único partido del lunes acabó con la racha de dos partidos seguidos perdiendo del Old Team. Los veteranos, tal y como nos había anunciado su capitán Miguel antes del partido, cambiaron su juego, buscando más el toque y menos el juego directo. El partido empezó muy igualado, con ocasiones para ambos equipos. El Río Ebreo jugaba con mucha velocidad, pero el orden y la fuerza física del Old Team marcaban la diferencia. Los goles llegaron en la primera parte para los dos equipos, con un resultado de 2-1 a 1 al descanso, pero en la segunda parte los veteranos consiguieron distanciarse en el marcador, provocando las prisas y los nervios de los novatos. Con el partido roto, los de las tierras del Ebro se esforzaban con más corazón que cabeza por recortar distancias, pero los de blanco controlaron la situación. Y sentenciaron el partido con un final de 7 a 3. Vamos bueno, ya al primer partido, pero esta segunda jornada pues han perdido muchos de fallos defensivos y massa gols. Y cuando los pilotos no entren en nuestro equipo, es muy difícil ganar y mezclar en esta Liga que en tantos gols. ¿Y qué creéis que pueden mejorar para las siguientes Pues, sobre todo, un... porque ya tienen aquí que es más grande edad y todo eso, sobre todo intentar ganar mejor la posición, estar mejor posicionats al el campo, el tema del cos contra cos y todo eso, porque aquí perdemos una mica. La en bien y tal, pero a cos contra el cos perdemos. Hasta aquí hemos llegado con las noticias, muchas gracias por vuestra atención y una muy buena semana.